Vida, buscando una salida, mi vida está jodida. No tengo alternativa, me siento atrapado, muchas veces aterrado. Solo por la calle sin miedo a ser masacrado. Viviendo mi vida como un degenerado, por sin rumbo fijo. No quiero ser atrapado, pagando por la noche, sintiendo mi reproche. Buscando una salida, que puta es mi vida. Este mundo pensamiento solo impuro Solo por las calles caminando por la noche Sintiendo que me pierdo, sintiendo que me quemo Escribiendo buenas letras, mi mente está más fresca Sacando todo el odio, siento más euforia estoy solo en esta vida Mi vida está jodida, tengo la más cura como la noche, penando por la calle Viviendo entre patoches con mi alma destrozada Que se nota en mi mirada Metiendo muchas drogas como si no fueran nada Situación con mi familia es una cosa complicada Si fue por ello por mi culpa que mi vida fue tan rara Me siento jodido, solo quiero estar en lío Fumando por la noche, piteando con los coches Subiendo una colina, sacando ya las libras El auto se carregla, dando fin a nuestras vidas